Hola amigos. Soy yo su gran amigo Zapayans. En esta ocasión les traigo un tutorial que les enseñará un par de páginas de bromas para que se diviertan un rato mientras están en el Facebook. Lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción del vídeo es ahí donde están los links. Bueno, la primera se llama Bromas Face, esta, tiene una gran variedad de imágenes graciosas XE. La segunda se llama o sea marica ubicate, esta página es muy buena cada día es mejor. La tercera es igualmente buena, su nombre es chistes huesos, esta es de un comediante muy bueno. La cuarta recibe el nombre de face, fácil adicción al chisme y entretenimiento esta también es muy buena. La siguiente se llama uso carruso, que mondaquera jajaja esta me agrada bastante, también es de un comediante que se hace llamar uso carruso. Eso es todo amigos no olvides que las páginas son de orden mayor a menor. Y no olvides calificar y recomendar mi video. Gracias XDXDXD. XD, XD.